Muy buenas. Seáis bienvenidos a un nuevo directo en mis perfiles sociales, soy Emilio Márquez y en el, la emisión de hoy tenemos un entrevistado absolutamente de lujo os puedo asegurar que eh, es muy poco habitual que, que un profesional con en tantos conocimientos y, y de este eh, nivel de especialización eh, hable habitualmente en este tipo de, de entrevistas mucho menos que comparta de cara a público eh, sus conocimientos y es que en el directo Habla de pues, este. eh, vamos a hablar acerca de eh, maximizar con algoritmos nuestras campañas en Google Ads eh, de la cola, unos algoritmos eh, computacionales que eh, están habitualmente eh, disponibles y usables para eh, pocas empresas y eh, tenemos... Eh, con nosotros hoy a John Pay que es el, en, el cargo en español, porque en inglés queda muy bonito, pero en español, que nos entendemos mucho mejor todo el mundo, es eh, eh, la persona, el profesional que más sabe eh, de datos, el que maneja eh, todo el tema de algoritmos en Quarismia Tech, que es una empresa con la que ya tuvimos un directo y su director general, Enrique Herrera, se cuestionó un año aproximadamente y me dije mira, tenemos que avanzar más en este tema porque es realmente interesante y vamos a hablar de una parte de vista más técnica, mucho menos habitual, sobre todo a nivel de compartir esa información y John Pei, para mí todo un honor poder entrevistarte en la tarde de hoy. Buenas tardes Emilio, pues el placer es mutuo, muchísimas gracias por invitarme a, a este evento, a esta conversación. Y bueno, espero que los temas que tratemos y, y lo que pueda aportar eh, resulte de, de interés para, para tu audiencia. Antes de nada, me gustaría hacer un disclaimer. Eh, yo no soy un experto en, en marketing digital, entonces es posible que en algún momento, pues bien por alguna pregunta o, o bien por algún comentario, tenga que recurrir a, al disclaimer para, para el comodín de la llamada. ¿eh? O sea que... eh, a ver... Eh... Me sorprende lo de, lo de no ser un experto en marketing digital, teniendo en cuenta que trabaja en Quarismi, que son precisamente expertos por optimizar campañas en marketing digital. Sí, perdona, que igual, igual he sido un poco abrupto con, con el disclaimer, ¿eh? pero, pero es cierto que, que dentro de Quarismi pues, contamos con grandísimos expertos del, del campo del marketing digital, eh, empezando por, por nuestro CEO Enrique Aguilera a la cabeza. Como, como has comentado, hace unos meses, ha pasado ya casi un año, es verdad que pasa muy rápido el tiempo, pues eh, también tuvo la oportunidad de charlar contigo en, en este evento y creo que, que, que en esa ocasión, pues eh, en base a, las, a, tanto a, las, a los comentarios y a las perlas que, que, se, que se soltaron, yo creo que quedó muy patente la, la experiencia y la intuición de, de Enrique como pues, un auténtico gurú del, del marketing digital. Mi perfil y, y el de otros compañeros dentro de Quarismi es, es muy diferente. Nosotros... Eh, pues provenimos más del campo de la tecnología, eh, tengo compañeros y compañeras que son físicos, eh, que son ingenieros y, y bueno, en mi caso concreto pues eh, llevo ya más de, una, más de una década desarrollando y publicando algoritmos matemáticos en, en diferentes en segmentos y diferentes temáticas, por ejemplo también eh, no, no solo del marketing digital sino, sino también de la bio, biomedicina y bioinformática eh, y bueno, entonces al final... Eh, es una de las características de, de Quarismi, el, el apostar por los algoritmos. De hecho, en, desde el comienzo, eh, los algoritmos están engarzados en el, en el ADN de Quarismi y como curiosidad, empezando por, por su propio nombre, Quarismi, que, que proviene de Al Cuarismi que fue un matemático persa, no me quiero pillar los dedos, creo que del siglo IX, que precisamente dio nombre a, al concepto de algoritmo, ¿no? Entonces, en el propio nombre de Quarismi, desde el, conocimiento, desde el nacimiento de la, de la iniciativa y del proyecto de Cuarismi, pues estaba precisamente firmado la importancia que iban a tener los algoritmos. Pues no no me sabía el, la etimología de vuestro nombre. Y la verdad es que es muy interesante, sobre todo, si alguien se plantea eh, ya ponerle ese nombre a su empresa, es que está haciendo una especie como pequeña declaración de intenciones en toda regla. Correcto, sí, sí. De hecho, desde el primer momento se ha apostado por, por el desarrollo de tecnología propia para, pues, para abordar diferentes cuestiones que yo creo que irán surgiendo a lo largo de la conversación de hoy. Mm. Pues eh, dar eh, la bienvenida a nuestros primeros nuestro primero comentaristas eh, por redes sociales, tanto de LinkedIn como de YouTube. Estamos viendo por Facebook... Twitch y Twitter también, cinco redes. Animaros a que a John le podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Nos encantaría que este eh, directo sea lo más dinámico posible. Y para los que nos escuchan, me gustaría mm, preguntarte, primero de todo, eh, el directo en el que eh, estamos ahora mismo inmersos, eh, lo que es maximizar campañas de larga cola, exactamente, eh, ¿para quién puede ser más interesante el streaming que estamos emitiendo en este momento? Pues no es muy buena pregunta. Al final, eh, incluso en el propio nombre, de, en el propio título que hemos puesto a, a, a esta conversación, aparece, eh, aparece claramente el, la, la intención ¿no? de, de, de apostar por la lata cola. Y creemos nosotros, en base también a nuestra experiencia, que, que ya venimos varios años trabajando, hemos visto que no existe un, un segmento específico. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con, con clientes de diferentes segmentos. Y en todos ellos siempre vemos que existe la oportunidad de, de hacer crecer eh, el negocio apostando por, por long tail. De hecho, pues yo diría que para cualquier eh, negocio que quiera aumentar sus ventas, que quiera aumentar su impacto, eh, dentro de específicamente en este caso de la plataforma Google Ads, pues existe sin duda una oportunidad en explotar el concepto de long tail y sus ventajas. Vale, vale, vale. Eh, va, me va quedando bastante más claro. Entonces, eh, ¿por qué son eh, tan importantes? Aparte de por qué el nombre de la empresa lo lleva, pero ¿por qué es tan importante los algoritmos en Quarismi? Pues aquí eh, me gustaría responderte con, con dos partes, una, una, una, una respuesta con dos partes, una más general y otra más específica eh, dentro de, de, de, de la idiosincrasia de Quarismi. Eh, la, la general, pues mira, y esto se puede trasladar a, hoy en día prácticamente a, a cualquier eh, proyecto, existe un acceso enorme a la información y a los datos y allá donde haya una cantidad enorme de datos, tiene que haber en esencia algoritmos que los procesen, porque para poder extraer eh, todo el potencial y todo el valor añadido que nos permiten estos datos, pues tenemos que recurrir a herramientas matemáticas, bien para encontrar correlaciones, bien para encontrar pues oportunidades, eh, maximizar beneficios, encontrar razones por las que a lo mejor no está funcionando un determinado proceso, pues tenemos que recurrir a algoritmos porque, por ejemplo, en el caso de, de Google Ads, de la plataforma de Google Ads, si nos descargamos un, un reporte de, por ejemplo, términos de búsqueda, podemos, podemos llegar a, a tener simultáneamente pues, varios millones de registros, ¿no? Entonces, el intelecto humano, por desgracia, no llega a contemplar simultáneamente toda esta información y en base a ello, pues, llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, tenemos que recurrir a algoritmos para, para trabajar con estos datos y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen, ¿no? Eso, esa es la respuesta general que te podría dar. Pero, Quarizmi, además, eh, y, y como se ha podido, como, como lo has comentado en, en el título, eh, Quarizmi, además, está enfocado en explotar el long tail, y para explotar el long tail eh, tenemos que recurrir sí o sí a la generación de algoritmos. Perdona, Emilio, que me extienda un poco más, eh, porque a lo mejor no, el concepto eh, del on-tail no queda, No, no, no, es, no o, o, o hay alguno de nuestros espectadores que quiera saber más. Eh, si nos centramos en, en la plataforma de Google Ads eh, y concretamente el canal de Search, las campañas o las keywords del long tail hacen referencia a esas keywords, que si ordenamos las keywords desde las que más volumen producen hasta las que menos volumen producen, estarían en la parte de las que de la, de la derecha ¿no? de las que menos volumen están, están produciendo entonces cada una de estas keywords por sí mismo no están generando mucho mucho dato mucho mucho clic mucho volumen sin embargo la, la ventaja de las keywords de long viene precisamente al considerar un montón de ellas a la vez al, al aumentar el scope de, de nuestras campañas y, y expandir el número de keywords que estamos considerando precisamente para llegar a expandir y generar todas estas keywords tenemos que recurrir sí o sí a algoritmos. No es posible manualmente pues, construir campañas con decenas de miles o incluso cientos de miles de keywords de anuncios relevantes. Entonces, ahí precisamente la idiosincrasia particular de Quarismi de enfocarse en el concepto de long tail, pues hace que todavía los algoritmos cobren más importancia. Mm. Eh, no es muy habitual la especialización en larga cola. Eh, no, no tenéis eh, demasiadas compitudes, al menos a vuestra altura para trabajar este tipo de campaña porque entiendo que requiere muchos recursos computacionales, creación de algoritmos eh, eh, y, es, al fin y al cabo, con perdón, pero es más sencillo dedicarse a las campañas tradicionales masivas sí. donde te buscas un par de términos muy conocidos, los atacas y, y entiendo que el trabajar con larga cola eh, será por exprimir hasta el último céntimo de, de miles y miles y miles de interacciones que al fin y al cabo creo que pueden tener una mayor recurrencia de compra. O sea, el que busque quiero comprar una plancha de segunda mano en Madrid por menos de 10 euros, eso entiendo que es más factible que va a hacer la compra, porque ya lo tiene clarísimo, y si se lo damos eh, y, el, y, y la búsqueda y el resultado da, son congenias, venta casi segura. Pero eh, con tus palabras, ¿por qué la larga cola es interesante? Pese es a que eh, suele ser bastante ignorada habitualmente. Joder, pues me, me, ha, me ha gustado mucho, Emilio, el ejemplo que has puesto. Creo que, que es totalmente pertinente porque yo creo que has reflejado eh, claramente una de las ventajas que tienen las, las keywords de, de long tail. O sea, al final, una keyword de long tail per se tiene mucha más información incluida en ella, ¿no? Entonces, en, en, no, no recuerdo exactamente qué términos has, has, has utilizado, pero ya estabas dando, por un lado, la intención de, del usuario de que quiere comprar algo, quiere adquirir un producto o quiere adquirir un servicio, ¿no? Y, por otro lado, además, has dado mucha información sobre cómo es este producto. Entonces, juntando estas dos variables, sabemos que, por un lado, el usuario que ha realizado esa búsqueda está interesado en comprar algo. Y, además, sabemos qué es lo que quiere comprar. Por lo tanto, podemos construir un anuncio con una página web de destino súper específica de ese producto. Podemos, además, construir un anuncio cuyos copies pues, sean relevantes a la búsqueda que ha realizado, que en el ejemplo que has puesto, además, incluso has hablado del precio, lo cual también es una información muy relevante. Entonces, esto claramente ilustra una de las ventajas que tienen las keywords de, de long tail, ¿no? Que tienen mucha más información y nos permiten ser mucho más específicos y mucho más concretos. Y esto asociado a, como un efecto secundario, también tiene otra ventaja añadida. Y es que no existe o no hay eh, tanta competencia en estas keywords como en las keywords de, de, de short tail, ¿no? De, de estas keywords más generalistas. Por lo tanto, además de ser capaces de, Conocer la intención del usuario, conocer exactamente qué producto quiere comprar. Además, vamos a, a entrar en un ecosistema de menor competencia para aparecer en posiciones relevantes y por lo tanto nuestras campañas van a ser más, más económicas, más baratas para alcanzar el mismo impacto. Eh, Vuestra experiencia en Corimmi. Eh, es que eh, tenéis que tener una cantidad de información ahí. ¿Qué cifras podéis, me puedas compartir que estáis manejando? Eh, o detalles concretos de, del dato. Desaloqué el himnos a la cifra en cuanto a ventajas reales de larga cola. Porque siempre un titular... Al fin y al cabo, para quien nos pueda escuchar, va sí. más interesante. Pues mira, pues mejora el resultado, maximiza la rentabilidad en un 38%. Me lo acabo de inventar, ¿eh? Sí. Pero en, en, en vuestra carne propia, ¿cuál es vuestra experiencia de realmente de mejorar campañas? Pues mira, esa esa pregunta eh, nos la hemos hecho y, y bueno, y aunque existe un consenso en el campo, en, en la literatura, en, en opiniones, pues se, se da por eso. Eh, sí que es verdad que nosotros desde Quarismi hemos, hemos realizado el ejercicio de autocrítica de decir, bueno, vamos a ver si efectivamente en base a los datos que tenemos vemos estas, estas bondades en las campañas que nosotros hacemos que precisamente explota el long tail, ¿no? Y sí que es verdad que hemos visto que las keywords eh, de long tail, por un lado, o sea, tenemos datos empíricos, que los hemos, de hecho, perdona, que lo hemos publicado hace ya unos meses en un, en un post del, del blog de Quarismi, que recomiendo a los espectadores que ahí damos muchos detalles y, y todos estos datos que tú mencionabas, Emilio, pues aparecen ahí con gráficas y, y demás, que creo que para ese estudio consideramos cerca de 10 billones de, de impresiones para realizarlos, o sea, que es un estudio que tiene bastante enjundia. Eh, y vimos claramente cómo estas ventajas que hemos visto que pueden ap ap aportarnos las keywords de la efectivamente tienen un reflejo en las, en las campañas. Y no solo, y ahora ya, pues, habiéndolo experimentado nosotros, pues, evidentemente con una mentalidad crítica, eh, pues, vemos que efectivamente es así, pero también hay actores muy relevantes en el campo que apuestan por el long tail eh, empezando por el mismo Google, que, que utiliza siempre como, como abanderado un, un, un caso eh, de éxito eh, de Tribago en concreto, donde ellos consiguieron aumentar el scope de sus ventas y de su impacto utilizando el long tail pero otro, otro tipo de otros actores también muy relevantes como Shopify, etcétera, también abogan por apostar por, por el ONTEL. Y entonces, eh, tenemos muy claro, y me ha dicho la, la, la teoría, la, el simplemente racionalizarlo un poco, es que el ONTEL tiene ventaja, se maximiza, eh, merece la pena, si estamos hablando de cantidades económicas suficientes, merece la pena eh, para eh, mucho más que, que, que cuatro grandes empresas, sino. Realmente, quien eh, maneje publicidad le va a interesar el long tail Me estás dando que, que hay un consenso en el mercado. ¿Por qué me da la sensación de que eh, vuestra competencia eh, es reducida y que el número de herramientas que me ayudan a mí como creador de campañas eh, es bastante limitado? ¿Por qué tengo esa sensación? Pues, bueno, es, es cierto y, y que, que no somos los... Bueno, que, que por ejemplo, el propio Google eh, afirma que con, con sus anuncios de SEA eh, ellos llegan a, a explotar, al menos llegan a asomarse a lo que sería la, eh, el concepto long tail. Eh, o sea, hay más hay más, hay más eh, entidades ahí fuera que, que, que intentan apostar por, por explotar el concepto long tail. Lo que ocurre es que es muy complejo y, y de hecho nosotros en esta comparativa aprovechamos también para porque tenemos la oportunidad de, de ver simultáneamente cómo están funcionando nuestras campañas con respecto. A, a campañas DSA, ¿no? Y sí que vemos en estos casos que nuestras campañas, en base a las propiedades que podemos definir eh, del long tail, llegamos a profundizar más en, en, en estas características, ¿no? Es decir, nuestras campañas son más long tail, podríamos definir, que las campañas que, por ejemplo, eh, se generan con, con DSA. También es verdad que hay otras herramientas ahí fuera, por ejemplo, para la generación de keywords, pero pero suelen ser relativamente incompletas. y, y pero, pero, Permíteme, Emilio, que, que me explique porque al final, y esto es una frase que utiliza mucho nuestro CEO, una keyword es la keyword más sus circunstancias. O sea, una keyword a la hora de generar una campaña es un actor muy relevante dentro de, o es, es un factor muy importante de, de, de la campaña per se, pero no lo es por sí misma, porque tiene asociado un anuncio, tiene asociado un CPC, tiene asociadas unas segmentaciones en caso de que, de, de, de que apostemos por ellas, audiencias, etcétera. Entonces, la keyword, hay herramientas ahí fuera que te pueden dar keywords más o menos relevantes, pero hay que añadirle muchas más capas hasta convertirlo en una campaña. Y es verdad que esa solución integral nosotros hasta ahora no la hemos encontrado porque, es como hemos comentado, es muy, muy complicado. Y, vamos, eh, en Quarismi eh, llevamos años desarrollando tecnología propia para alcanzar este, este objetivo. De hecho, también me, me ha gustado mucho cómo has formulado la pregunta, perdón Emilio, el long tail, y, y esto es una cosa que a lo mejor también enlaza con la primera pregunta que me has hecho, la de quién es, quién es eh, el candidato a, a explotar el long tail. El long tail está ahí. Es algo que es propio de la plataforma, por ejemplo, en este caso de Google. Pero no solamente de Google, sino de, de muchísimos otros escenarios donde, donde pueda jugar un papel el marketing. Al final, el, el concepto del long tail está ahí. Está ahí para que lo quiera explotar, para que lo pueda explotar. Entonces ahí es de, realmente donde se juega un, un partido que es diferente al del short tail y para eso nosotros hemos tenido que desarrollar durante estos últimos años pues herramientas y algoritmos novedosos que bueno pues nos permiten eh, adentrarnos en este, en este nuevo espacio de solución que hay por ahí. Antes de meternos con, con hablar de algoritmos más en profundidad, tenemos una, un par de preguntas de, eh, de un gran profesional de, de la publicidad. Que, que llevamos en estos diez y pico años colaborando. Y, uh -huh. y, y entonces, long tail, primero de todo, ¿como término exacto de búsqueda, como término parcial? Pues, pues mira, nosotros apostamos por el término exacto. Apostamos por el término exacto. Eh, en alguna ocasión podemos también apostar por unas concordancias de frase que nos pueden permitir explorar eh, nuevas, nuevas keywords, nuevas soluciones hacia donde podríamos ampliar nuestras campañas, pero digamos que la esencia fundamental de las campañas de Lonte y de Quarismi, eh, la concordancia por la que más apostamos es exacta. Y si vais por concordancias exactas, si estamos trabajando a lo mejor con 500 términos, 1.000, 2.000, no sé cuántas puede tener una, una campaña habitual. Decenas de son. miles o incluso en algún caso, de diez. más. ¿Cómo generamos decenas de miles que tengan sentido eh, ¿Cómo lo generamos fácilmente eso? Pues ahí, ahí también, también vuelvo a enlazar con la pregunta anterior. ¿Por qué no hay herramientas eh, que permitan explotar el long tail de forma más o menos sistemática? ¿no? Pues la generación de keywords de long tail, lo que es la generación de keywords en sí, no es un problema muy complejo. Por ejemplo, si yo me centro en generar keywords de quiero comprar zapatos, y luego le pongo una, una lista de colores. Quiero comprar zapatos rojos, quiero comprar zapatos azules, quiero comprar zapatos verdes. Y luego le pongo al lado una lista de precios. Quiero comprar zapatos rojos por 10 euros, quiero comprar zapatos rojos por 20 euros. Así, por combinatoria, puedo generar infinitas keywords. Puedo generar todas las keywords que quiera. Pero aquí es donde viene el punto fundamental a la hora de generar keywords de donde Tienen que ser keywords que al final del día sean buscadas por la gente. Y cuando tú recurres a este tipo de estrategias más frías, combinatorias, pierde ese sabor humano y no acaban generando búsquedas. Y mucho menos, evidentemente, si usas concordancias exactas como usamos en cuarismo, Además de alguna frase, pero también exactas. Entonces, tenemos que huir porque, de hecho, seguro que, que los espectadores están habituados a, que están habituados a trabajar dentro de la plataforma de Google Ads habrán visto en ocasiones que alguna de sus keywords tiene como una etiqueta que le pone Google de low search volume. Sabemos que cuando Google nos pone esa etiqueta, esas keywords van a un saco que están zombies y no van a generar ningún tipo de impacto en nuestras campañas. Entonces, tenemos que jugar con esa dicotomía. Tenemos que generar un montón de keywords de long tail, pero a su vez tienen que ser keywords que la gente busque. Y ese es el mayor reto al que nos enfrentamos a la hora de generar las keywords. El darles el toque humanizado. Eh, si, siguiente pregunta que nos hace, ¿smart bidding? Pues, pues nosotros aquí eh, intentamos no utilizar este tipo de estrategias, no, no por nada, sino porque eh, Google nos permite también segmentar y nos permite jugar con diferentes eh, pues, audiencias, nos permite generar, nos permite trabajar con, con diferentes condicionales que le ponemos a la keyword. Smart Bidding, eh, de alguna manera le estás dando las llaves a Google para que él eh, estime qué es lo más oportuno en cada momento, que en ocasiones eh, pues, pues, también recurrimos a las tecnologías de Smart Bidding, tanto de CPA objetivo como objetivo ROAS, depende también del cliente. Pero sí que es verdad que un esfuerzo muy grande que estamos haciendo también ahora internamente es, en, es desarrollar algoritmos precisamente que sean capaces de utilizar CPCs manuales con mayor impacto que lo que podrías eh, obtener con una, eh, con una campaña de Smart Giving. Bien, bien, bien. Pues entonces, eh, eh, Pepe, si te quieres animar a hacernos más preguntas, tienes total libertad. Y ahora sí, entrando en temática de algoritmo, a nivel matemático... Eh, ¿Qué dificultad de experimentar a la hora de desarrollar implementar algoritmos para explotar la larga cola? Pues mira, como he dicho antes, para nosotros eh, una de las mayores, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es no, no es precisamente generar muchas keywords, eso es fácil, es generar muchas keywords que vayan a ser buscadas y que tengan ese, ese toque humanizado. Eso yo diría que es el, el mayor reto al que nos enfrentamos a la hora de generar las, las campañas. Y por otro lado que también eh, enlazo con, con la pregunta de, del espectador eh, que me ha parecido muy interesante, la que hablaba del smart bidding. Al final, nosotros trabajamos con keywords de, de long tail. Son keywords que cada una de ellas por separado no obtiene mucho volumen. Y claro, no. En esta lista, otro, otro apunte que quiero hacer, en esta lista, cuando hemos dicho, ordenamos las keywords desde las que más volumen generan hasta las que menos volumen generan. Y nos quedamos en esa zona en la que son keywords que cada una de ellas no genera mucho volumen, pero en conjunto generan muchísimo volumen. Claro, tenemos que ser, no, no todas las keywords que están en esa zona son buenas. Tienen que ser keywords que tengan, como tú has, has puesto el ejemplo, Emilio, pues una intención de usuario que apunte a un producto que tenemos en stock en ese momento. Entonces, tenemos que ser capaces de predecir si esa keyword va a ser buena o no va a ser buena. Pero a su vez, no tenemos mucha información por keyword. Entonces, nos enfrentamos a un problema estadístico muy complejo. Por, que lo puedo, por ejemplo, una analogía que podríamos hacer, eh, si tengo una keyword que ha, hecho, que ha generado un clic y ha, y ha conseguido una conversión, a priori podemos asumir que es una keyword buenísima. Es una keyword que ha, que ha convertido el 100% de los clics. Sin embargo, esto se puede, se puede asimilar a lo que sería una moneda que la tiro dos veces y me sale dos veces cara. Y, ojo, qué moneda más buena que me sale todas las veces cara. Pero a lo mejor tiro la moneda 200 veces y me sale 105 cara y 95 cruz. A lo mejor ya no es tan propensa a que saque caras. Pues lo mismo nos ocurre con las keywords. Al, por no tener mucha información de cada una de las keywords por separado, es muy complejo dar una previsión si esa keyword es buena o no es buena. Y aquí lo que tenemos que hacer es recurrir a herramientas estadísticas de, de otros campos también. Por ejemplo, utilizamos herramientas estadísticas que se aplican mucho en el campo de la biomedicina y demás porque no tenemos lo que se denomina un corpus suficiente para hacer predicciones significantes, pero no nos queda más remedio que aplicar algoritmos y, y estadística muy especializada para poder abordar este, este problema. Entonces, que de nuevo, las keywords de long tail sabemos, lo hemos visto con nuestros propios ojos, tienen muchas ventajas, pero también tienen, tienen una mochila muy grande de dificultad a la hora de generarlas y a la hora de trabajar con ellas. Y de ahí, precisamente, de nuevo, ¿Por qué no hay soluciones transversales que te generen campañas long tail? Pues porque, por desgracia, tienen muchas complicaciones asociadas a estas, ¿no? Y nosotros llevamos ya muchos años enfrentándonos a estos, a estos retos, desarrollando algoritmos y además es una batalla continua, o sea, continuamente eh, estamos buscando cómo mejorar, cómo, cómo seguir avanzando, cómo detectar nuevos algoritmos y, y bueno, esta es, esta es la batalla en la que estamos. Pues a mí se me ocurrieron un par de retos más que te quería plantear. Eh, laboral, recursos humanos, porque eh, tu cargo, director de, de, de datos de Cuarizmi… Eh, es un perfil extraordinariamente buscado. Eh, matemáticos, ni te cuento eh, la, la dificultad que está habiendo a nivel global de encontrar matemáticos disponibles, porque eh, Big Data, eh, buena parte de lo que es la Internet y tecnologías actuales y modelos de negocio futuros pasa por tu puesto laboral. Eh, con lo cual, eh, ¿cómo encontráis la, el, el personal humano? Eh, para poder llevar esos algoritmos adelante Pues fíjate, esa es una muy buena pregunta Emilio, creo que has estado con uno de los retos también a los que nos enfrentamos ya como, como empresa, yo creo que a la gente que tiene estos perfiles técnicos eh, muchas veces hay que venderles un, un proyecto hay que venderles el proyecto y, y tienen que sentirse atraídos por el reto que supone, es gente que se alimenta mucho del reto que está abordando, ¿no? entonces yo creo que aquí una de las ventajas, que, la, que también es una, es, es una dificultad añadida, pero una de las ventajas que tenemos en Quarismi es que es un reto enorme, es un reto que evoluciona y es un reto que cada día nos enfrentamos a, nu a nuevos problemas y nuevos escenarios. Entonces, en ese aspecto sí que nos resulta, entre comillas, sencillo eh, atraer el interés de estos perfiles. Y luego, por otro lado, también eh, hacemos un esfuerzo por estar pegados a la universidad, por estar... Eh, bueno, pues cerca de, de lo que es la investigación, eh, con proyectos fines de carrera, con incluso eh, proyectos de tesis doctorales dentro de la empresa, o sea, al final, creo que es, eh, evidentemente, es, es, es un momento en el que son perfiles muy, muy valorados, que también hay una cierta competencia, pues para ver quién, quién puede fichar, y yo creo que hay cuarismi, pues con las, con las ventajas estas que te he comentado, pues también está en una posición atractiva, aunque es una batalla, Emilio. Te doy toda razón que en muchas ocasiones eh, ya nos gustaría, en ocasiones eh, que resultase más sencillo, pero bueno, es... Mm. es, es, es más, allá de, más allá del reto de la matemática, del, del reto eh, de recursos humanos, que tiene que serlo increíblemente, pues yo te comentaba en una de mis primeras preguntas de campañas de centenares o miles de keywords, y no más corregido, me has dicho instintivamente, decenas de miles. De, de eso sí. a nivel computacional, porque eso es por campaña, que no hablo, no hablo ni de clientes, sino por campaña. Sí. Si es verdad cliente. que por campaña segmentamos eh, decenas de miles, podemos poner. como Decenas como de traer. miles por campaña, sí. que cada cliente tendrá X campaña por X número de clientes. Eso a nivel computacional me están saliendo unas cifras eh, potentes. ¿Cómo <ríe> se controla eso? Pues sí, ahí, ahí nos enfrentamos sin duda a un, a un reto computacional y... Y aquí, pues, tenemos que recurrir a, a tecnologías, a, a implementaciones muy eficientes de los algoritmos, a tecnologías del campo del high performance computing, donde en ocasiones, pues, en concreto, hay, un, hay una aplicación que estamos llevando ahora a producción en la que la generación de las keywords se realiza en, en GPU en, en vez de en CPU, lo cual también tiene una serie de ventajas asociadas. Entonces, hay un challenge clarísimo a nivel computacional. No solo lo que sería lo, el, y la y manivela del computador. ordenador... Todos los cristos estarían muy de acuerdo contigo, de hecho. Sí, o sea, al final es que es, que es, una, es una tarea que, que requiere de mucha computación. O sea, es, es un challenge, sin duda, ¿no? Entonces, tenemos que, tenemos que enfrentarnos a ella claramente y eh, no solo en la generación, es decir, la manivela al ordenador, sino también el almacenamiento de datos, que tú, es, es, eh, tú también lo has, lo has resaltado. Al final estamos creando una cantidad enorme de información que tenemos que almacenar en bases de datos, tenemos que asegurar que son bases de datos robustas, que están. Eh, que están seguras, que tenemos acceso centralizado, etcétera. Y ahí, por ejemplo, eso también es otro de los proyectos en los que está apostando en Quarismia ahora, porque con las últimas tecnologías que estamos desarrollando, pues el número de keywords que podemos eh, construir pues está creciendo, no solo las keywords en sí, sino también los datos que están, están generando esas keywords. Entonces, internamente ahora también es, es otro, otro, otro challenge eh, que estamos ahora mismo apostando. Y, y no solo, claro, también está la, la cuestión de cómo generamos campañas con decenas de miles de keywords. No podemos escribir a mano esas keywords. Esas keywords tienen que generarse computacionalmente y tienen que persistirse en las campañas computacionalmente. Entonces, ahí dependemos también de la app de APIs, dependemos de que en este caso, pues, están proporcionadas por Google. Nosotros no hacemos las campañas a mano. O sea, hacemos las campañas, evidentemente, de forma insílico, de forma computacional. Y luego también hay un reto que, que está entre medias, yo creo, entre matemática, computación. Que tiene que ver con la monitorización de las campañas. A fin de cuentas, nosotros tenemos muchísimas keywords en nuestras campañas. No podemos llevar un, un registro manual una a una de cada una de las keywords porque eso es inabarcable. Entonces, tenemos que ingeniárnoslas para encontrar métricas, para encontrar alertas, para encontrar estrategias que, de un vistazo, en caso de que sea una semi-supervisación, pues el, el, eh, la persona que esté controlándolas sea capaz de adquirir la mayor cantidad de información posible. ¿no? Entonces, esa condensación de información también es otro reto que, al que nos enfrentamos. Yo voy tirando del hilo de lo que vas comentando porque has hablado de, eh, de estar creando herramientas propias, de ver qué funcionalidades sacáis, pero ¿cómo decidís por dónde avanzar? O sea, ¿qué herramientas explorar? ¿Cuáles sí, cuáles no? Pues yo diría, mira, esa es una de las partes que más, más interesantes, no, por lo menos para los que somos más técnicos, eh, que más nos motiva, ¿no? Y es estar siempre pendiente de los últimos avances, tanto en la academia, digamos, en los, en los artículos científicos, eh, pero no solamente del, del campo del marketing digital, sino de muchas otras temáticas, muchos otros eh, eh, campos que, que también a día de hoy pues, utilizan algoritmos, ¿no? Pues en la bioinformática, lo he dicho antes, pero desde el estudio del mercado de valores, o sea, hay un montón de campos que, que requieren el procesamiento de datos y requieren la implementación de algoritmos. Entonces... Siempre estamos muy pendientes de las últimas tecnologías y la verdad que nos encontramos a día de hoy en, en una época muy, muy dinámica en este campo y, y en la que estamos muy entretenidos. Pero nuestra estrategia siempre consiste en estar pegado a, a lo último para que nos dé ideas tanto de lo que nos permite, en este caso, la matemática de la computación como en lo que nos permite Google, ¿no? Porque también ahí eh, dependemos, en este caso, de, de, de la plataforma de Google Ads. ¿Y alguna de esas eh, herramientas lo más novedoso lo que estoy trabajando algo lo que puedas compartir? Sí, pues eh, mira, ahora estamos, estamos muy, muy emocionados con, con toda la revolución que está ocurriendo en el campo del, del procesamiento del lenguaje natural con eh, el emerger de estos nuevos modelos como por ejemplo puede ser GPT-3 Uh -huh. eh, las redes neuronales transformers, toda esta tecnología que, que sin duda está revolucionando el, el campo. Eh, uh -huh. Hasta ahora, digamos que al público general a lo mejor no han llegado a impactar, sí que está muy cerca y, y Quarismi tiene que estar en, en esa ola sin duda. Y ahora mismo uh -huh. estamos nosotros muy emocionados con, con, los, con los resultados que nos están dando estos primeros algoritmos que hemos implementado y, y desde luego muy ilusionados. ¿Cuánto estáis trabajando con GPT-3? Pues estamos trabajando, eh, estamos trabajando y lo estamos ahora mismo aprendiendo a entender y estamos viendo uh -huh. y de hecho estamos muy sorprendidos, Emilio, con el, con el potencial que tiene. O sea, al final GPT-3 para nuestros eh, para los oyentes que a lo mejor, para los espectadores que no estén familiarizados, es un modelo, es una red neuronal, Transformer, pero es una red neuronal, es un, digamos un, un modelo preimplementado que, que está enfocado al tratamiento del texto, al tratamiento del lenguaje. Y es capaz de hacer unas cosas brutales, desde, eh, no voy a empezar a enumerar, pero, pero por ejemplo, traducir, generar texto, eh, hasta, esto es una cosa que nos los impacta directamente a nosotros, hasta programar. O sea, GPT-3 está, ahora mismo ahí están saliendo aplicaciones, que es Alpha Coding, que está aprendiendo a programar. Y es, es, es uh -huh. totalmente impactante. Y entonces nosotros estamos aprendiendo ahora a cómo ese potencial inherente que tiene lo transformamos en un generador de keywords y anuncios, porque la gramática que nos encontramos a la hora de generar una keyword dista mucho a lo mejor de lo que nos enseñaron en el colegio de sujeto, verbo y predicado. ¿no? Tiene sus peculiaridades, incluso no es lo mismo. Si está buscando una persona de España, una sudadera eh, de una determinada marca, que si la está buscando una persona, me invento en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? O sea, también hay incluso eh, localismos o, o dialectos específicos. Y vemos cómo entendiendo bien el entrenamiento de estos modelos nos permite llegar a, a alcanzar, lo que he comentado antes, también este taste humano, este, este sabor humano que tienen las keywords que luego hacen que se busquen. Estamos realmente muy, muy... Muy, muy sorprendidos porque es verdad que, que las redes neuronales llevan ya un tiempo con nosotros, pero la revolución que está llegando ahora el procesamiento del lenguaje natural va a ser impresionante. Sí. Para los que eh, nos estáis escuchando este directo, luego, posteriormente, en diferido, le preguntaba por GP, GPT3 eh, lo conocí no hace tanto tiempo, su evolución, eh, como están preparando para GPT 4, a través de un podcast llamado Spurna que para mí es de lo más interesante que hay a nivel de también de entrevistas en, en español. Y, y el, el especialista que hablaba sobre es justo eh, la evolución del, del lenguaje natural con algoritmos, GPT-3, cuando explicó de qué iba, literalmente me explotó la cabeza. Pero total, y absolutamente. Con lo cual, para lo que estéis escuchando, si podéis buscar eh, GPT-3, informaros un poquitín más allá, palabra que eh, puede resultar una revolución desde casi cualquier punto de vista y nos va a afectar a todo el mundo de las maneras más insospechadas posibles. Eh, eh, eh, ¿Funciona tan maravillosamente como, como se dice? Pues, pues por lo que estamos viendo, sí. <ríe> la verdad es que sí estamos siendo capaces de, en, sobre todo lo hemos, ahora mismo, es una... Es una perdona igual, eh, Emilio, que igual voy un poco más atrás, eh, ya, que hemos, ya que ha salido a colación el, el GPT-3, el Deep Learning, ¿no? que estos conceptos uh -huh. que a lo mejor eh, se escuchan por ahí, eh, al final todo esto está basado, son, son modelos matemáticos que intentan simular las neuronas humanas del cerebro, bueno, las neuronas del cerebro, ¿no? O sea, una, tenemos unas entradas, hay una caja negra y hay una salida, ¿no? Y, y estos modelos matemáticos se desarrollaron ya hace muchos años, ¿eh? en la, la mitad del siglo XX, o sea, llevan ya un montón de años, los, digamos, las piezas del rompecabezas disponibles. Sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo en la, en el año, en la, en la primera década del siglo XXI, han empezado a aparecer aplicaciones que utilizan esas, esas bases matemáticas, ¿no? Y, y de hecho, cuando yo recuerdo, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, eh, ya por el año 2009-2010, empezaban a aparecer las primeras aplicaciones, muy eh, sobre todo es, eh, en el campo del procesamiento de la imagen. Y se empezó a ver el potencial que tenían, porque yo recuerdo gente, eh, auténticos expertos, auténticos catedráticos, que llevaban muchos años desarrollando una serie de tecnologías para el procesamiento de imagen, se vieron totalmente barridos por lo que estas redes neuronales podían hacer. Y esto era, fue hace unos años. Se juntó esas matemáticas que llevaban un tiempo desarrolladas con una potencia computacional que estaba ya emergiendo, que ahora ya evidentemente es mucho mayor, con un conocimiento más profundo de, de, del problema. Y ese conocimiento de, de, precisamente de las matemáticas que componen estos modelos nos está permitiendo, voy a ser ahora eh, entrecomillado lo que voy a decir, o sea, entre pinzas porque no, no, no me haré responsable de, de las palabras textuales, ¿eh? pero estamos de alguna manera aprendiendo a mezclar estos bloques que componen estas matemáticas para dar respuestas más específicas a problemas como puede ser el procesamiento de lenguaje natural. Y ahí es donde han surgido, hace unos pocos años, las redes neuronales Transformers, que era una especie de reorganización con unas características más concretas de estas redes neuronales. Y, y GPT-3 es un modelo que ha sido entrenado con una cantidad ingente de información y una potencia computacional enorme que ha construido esta especie de cerebro que es capaz de entender la esencia del texto, que eso es algo fundamental. Y, y las redes neuronales en general pues van a traer una serie de revoluciones brutales. Mira, por ejemplo, me, me fijo que, que detrás tuyo tienes un tablero de ajedrez, sí. justo ahí. Pues hace unos años, creo que fue el año, hace unos cinco años más o menos, también eh, de mano de un algoritmo basado en estas redes neuronales que tenía la capacidad de aprender sobre sí mismo, se consiguió eh, de alguna forma desbancar a los softwares más potentes de ajedrez con una de estas redes neuronales que aprendió a jugar al ajedrez contra sí misma, que, era, que autoaprendió, que esto es algo, algo brutal. O sea, por un lado, estamos diciendo que, que tenemos posibilidad de escribir texto, que somos pues, que tenemos posibilidad de autoaprender sobre, o que tienen posibilidad de autoaprender. Entonces, esto, desde luego, va a cargar en el futuro una serie de, de revoluciones brutales. Ahora, eh, el procesamiento de imagen con todo el tema del deepfake, también hay que tener cierto cuidado, o sea, que no todo probablemente no todo sea bueno, o sea, tendremos que aprender a entender realmente el, el scope y, y cómo, cómo utilizar esto evidentemente, sin, sin que suponga un perjuicio para nadie, pero sin duda, en los últimos años está habiendo una revolución enorme y vienen de la mano estos modelos matemáticos y computacionales. Tenemos preguntita de, de Yael, muchas gracias por animarte a, a preguntar, si esto es data-driven marketing o es algo diferente. Ojo, pues... Eh la verdad que tampoco sabría definir en qué consiste el data driving marketing, pero, pero sí que permite permitirme a lo mejor eh, que, que no, no, no sepa entre allí, pero sí que nosotros nos alimentamos muchísimo de datos. O sea, los algoritmos que nosotros entrenamos vienen siempre precedidos de información histórica que le ayuda a ser pues, más preciso a los algoritmos que les ayuda a entender mejor cómo adaptarse a cada uno de los clientes, tanto por datos históricos de las campañas, como por lo que observamos luego nosotros a continuación una evolución posterior. Pues de Juan Moreno por, por YouTube, eh, eh, nos comenta sobre los cambios de Google. Eh, de hecho, comentarte que, Juan, que dentro de unos dos o tres minutos eh, tenemos un bloque de preguntas justamente sobre, sobre los cambios de Google, algoritmo, y la pelea y la lucha incesante con él. Pero, eh, ¿cuánto tiempo se tarda en aplicar cambios desde que hay un cambio en, en el algoritmo hasta que vosotros decidís, eh, nos hemos adaptado. Pues mira, hay que eh, ir, a ver, a lo mejor suena un poco pretencioso lo que voy a decir ahora, pero pero sin duda uno de nuestros objetivos es entender el algoritmo de Google. Es ser capaz de, de, de, de saber cómo, cómo, cómo responde esta caja negra. Y esta caja negra cambia, eso no nos cabe la menor duda. Y hay cambios que son más abruptos que otros. Hay una tendencia más o menos en el tiempo hacia, una, hacia un nuevo estado estacionario, pero hay veces que ocurren saltos prácticamente en cuestión de unas pocas horas, unos pocos días. ¿no? Y nosotros esto lo, lo observamos sobre todo en, en, en, en citas muy significativas, como ser pues un Black Friday, vemos que justo unas, unas, unas jornadas antes de, de uno de estos días, el algoritmo de Google cambia. Y es verdad que nosotros tenemos que estar preparados para, para absorber estos cambios, ¿no? Con, con nuestras monitorizaciones y nuestras alertas. Mm. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto hay de, de estar eh, en coordinación, eh, cerca, en foros del, del mundo SEO y del mundo de, de los especialistas de los cambios de Google? Pues ahí, eh, ahí hay una... Desde luego hay una sinergia clarísima, ¿no? O sea, nosotros... Eh, por un lado eh, intentamos no no sesgarnos con lo que puede ser a lo mejor una, una opinión eh, del campo porque queremos que las opiniones las veamos con nuestros propios ojos pero sí que es verdad que hay información que nos resulta muy muy interesante y muy relevante no solo por los foros o los, o los, o los expertos en el campo del marketing sino esto mismo también de la mano del propio cliente o sea nuestro nosotros también muchas ocasiones eh, Alimentamos o preconfiguramos los algoritmos para que se adapte a conocimiento que tiene el cliente sobre su negocio, sobre su vertical o sobre su cliente en concreto. ¿no? O sea, que de alguna manera hay diferentes canales de información que acaban llegando a los algoritmos. Pero sí que al final del día eh, nosotros trabajamos en la plataforma de Google y todo lo que pasa en Google nos va a afectar. O sea, ahora, por ejemplo, en las próximas semanas. Eh, Viene un cambio muy fuerte dentro de lo que son las APIs de Google. Una API que lleva muchísimos años en, en, en producción va, va, va a dejar de estarlo. Y probablemente esto afecte mucho, eh, a no solamente a nosotros, sino a muchos otros modelos de negocio que trabajen con APIs. Entonces, somos dependientes de esto. no? Somos dependientes de que en un momento dado pues, Google determine que... El shopping ya no no es no, no existe el shopping estándar, digamos, ¿no? Tiene que ser el smart shopping. Pues ese tipo de, ese tipo de cambios a nosotros nos afecta y tenemos que estar preparados. Y para estar preparados tenemos que estar de alguna manera pendiente de esos foros. Por ejemplo, he puesto el ejemplo clarísimo de la API. La API que va a dejar de funcionar, nosotros lo hemos visto en foros, lo hemos visto en newsletters lo hemos visto en información que proporciona Google. Tenemos que estar precavidos para que cuando llegue el momento hayamos buscado alternativas que ya lo hemos hecho, ¿no? O sea, que al final, evidentemente, eh, es información relevante. Eh, tenemos una pregunta de, de Pablo Gómez, que no termino de ver claro cómo enfocártela, pero a ver si tú lo ves más claro. ¿Cómo os podéis adelantar a, en la generación de campaña y generación de, de las que más, más concretas a nuevas búsquedas, nuevos intereses, nuevas tendencias que se van generando día a día? Cómo, sí. os, ¿Cómo intentáis adelantaros a esa, a esa situación? Sí, o sea, al final... Eh... Como he comentado, son los algoritmos los que tienen que aprender a anticiparse. Y, y un, caso, un caso muy claro son estas, estos modelos basados en redes neuronales. Al final, estos modelos de, basados en redes neuronales detectan unos patrones y luego los extrapolan. Y, son, y, y precisamente en esa extrapolación viene el adelantarnos de alguna manera a búsquedas que el cliente nunca había visto en sus, en sus cuentas. Entonces, esto es un proceso que la verdad que que es, que es un reto, sin duda, y, y que, bueno, pues con estos algoritmos que, que he ido comentando, pues vamos llegando a, evidentemente, vamos, somos capaces de predecirlos ¿no? Por lo tanto, pues en estas campañas donde podemos tener decenas de miles de keywords, pues son keywords que a lo mejor el cliente nunca ha llegado ni siquiera a tenerlo como término de búsqueda o es tráfico que de otra manera nunca iba a llegar al cliente. si iba a ir a otro sitio, no iba a aparecer el eh, posicionado en, en Google Ads. Entonces, sí que está claro que... que Ahí está la gracia precisamente, ¿no? En ser capaz de, de anticiparnos a esas nuevas búsquedas. Y por desgracia, vuelvo otra vez a, a, a retomar la importancia que tiene el que la generación de keywords tenga ese toque humano. Porque si no, si generas keywords que son eh, frías, de alguna manera son combinaciones de términos que, pues todos estos términos son muy importantes y son muy relevantes, pero no están encajados como tienen que encajar. Y como nosotros apostamos por keywords, por match, tirando a exactas, pues no nos íbamos a anticipar nunca esas búsquedas. Por terminar el, el bloque de, de redes neuronales y deep learning, comentarte eh, que no sé si en nuestro último almuerzo juntos te lo comenté, que tengo, tengo una motivación, una ilusión que, que hace una década que no tenía por crear mis propios algoritmos, mi propia cajita negra de, de, de aprendizaje profundo de, de máquinas. Eh, tengo, una, tengo una comunidad bastante grande eh, lo he digitalizado, estoy alimentando con bastantes datos y mi idea, al fin y al cabo, es que entre personas A y B, pues yo pueda facilitar el contacto porque el, la necesidad de una persona sea los lo requerimientos, el deseo de otra y hacer sí. yo el machine por ello, de una forma eh, mitad humana, mitad automática y que el, el algoritmo y las máquinas vayan aprendiendo hasta que yo sea capaz de, de decir a toda mi comunidad, mira, eh, según... Como estamos aprendiendo, yo creo que si contactas con estas tres personas y tienes una reunión, vas a hacer negocios. Y, y estoy en ello. Llevo seis meses digitalizando. Eh, estamos haciendo ya las primeras pruebas de a pequeñas segmentaciones mandar formularios, recoger datos, implementarlos, darle de, darle de comer al dato y empezar uh -huh. a hacer los primeros macheos más, más humanos que automatizados. Pero estamos en ello. Entonces, se, en, en una década. Eh, es el momento en el que más ilusión estoy teniendo por un desarrollo, por un proyecto y, y más por el reto intelectual que supone, más que por el propio eh, tema económico, pero obviamente que también hay un trasfondo de ello. Eh, y hace tiempo que no me veía yo así demotivado, pero claro, al, al común de los mortales, a la sociedad, eh, esto de this Learning, de redes neuronales, se escucha mucho, noticias como la que tú comentas, de, de aprende a jugar ajedrez en 20 minutos y le da una paliza a todo el mundo. Bien, pero ¿esto es el futuro de verdad? ¿O, o se va a quedar en manos de, de cuatro empresas nada más que sí, que lo viviremos, pero ¿esto, lleg esto llegará a ser el futuro eh, omnipresente para todo el mundo? Pues, pues yo te diría que sí. O sea, de hecho, cada vez estoy más convencido de ello. Si, si esta pregunta me la hubieses planteado hace 15 años, te diría que no, que es un modelo matemático más, que están ahí, que todos ellos son muy importantes, pero, pero sí que no, no le veía ese impacto directo en la sociedad. Pero en los últimos años y especialmente en los últimos meses, o sea, te digo que esa esa importancia relativa a la sociedad se está viendo acelerada y, y, vienen, y vienen sin duda eh, jo, revoluciones que las vamos a ver en nuestro día a día. O sea, nosotros a día de hoy ya estamos de alguna forma rodeados de redes neuronales, solo que a lo mejor no nos damos cuenta de Deep Learning. Eh, de hecho, probablemente ahora si yo pongo el, el fondo de, de, de la cámara de, no sé, de, de una playa, pues probablemente sí. eso se haga a través de redes neuronales. O sea, ya estamos rodeados de aplicaciones, ¿no? Pero es cierto que todavía no tenemos esa sensación de que las máquinas están haciendo algo que nosotros pensamos que no iban a ser capaces de hacer o que les iba a costar más, ¿no? Y yo creo que ahí en el procesamiento del lenguaje natural es un salto hacia adelante brutal, porque es la forma que tenemos de comunicarnos entre nosotros, ¿no? Y el hecho de que las máquinas estén aprendiendo a comunicarse como nos comunicamos nosotros, pues a lo mejor permiten que de aquí a... X años, tampoco muchos, veamos en, la, en, en FNAC, eh, en la sección de eh, machine eh, de Deep Learning, el autor Deep Learning, pues que ha escrito una novela, por ejemplo. ¿no? Que eso ya eh, no creo que esté muy lejos, sinceramente, mm. sobre todo viendo los avances que estamos experimentando con, con modelos como GPT-3, ¿no? que, que has comentado mm. tú. Mm. Eh, sobre aplicativos, eh, sí. escuchaba que eh, GPT-3, lenguaje natural, ¿tú le puedes dar personalidades. O sea, tú le das todos los libros de, de Aristóteles, todo lo que se sí, sabe, sí. y darle a las APT como alimento, y, y le das de media docena de personajes eh, conocidos a lo largo de Buda, por ejemplo, y, y dice, mira, eh, aprende esto y y vamos a charlar y te mantiene una conversación con esos conocimientos, con eh, bueno, que ese conocimiento no, con esa forma de hablar. Con esa forma, sí, sí. Con ese, con ese de nuevo, ¿no? Con ese sabor bueno, humano de esa persona, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Tú crees que nos podríamos acabar enganchando? Porque el humano se engancha a todo lo que le pone. ¿eh? O sea, eh, pues mira. ¿Tú crees que nos podríamos enganchar a eso? Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que sí. Yo, yo creo que, que van a aparecer aplicaciones. Que ahora mismo ni se nos igual no se nos ocurre ni siquiera, ¿no? No, no, no nos las planteamos. Y es precisamente por ese potencial que tienen a, a ser básicamente un, una persona que escribe, ¿no? A mí hay una aplicación en concreto que, que me resulta como un, un cambio de paradigma total. Y es eh, lo que están intentando conseguir con Alpha Code que es básicamente que la propia inteligencia artificial sea capaz de programar. Han entrenado a... GPT-3, una parte similar con, con, con texto, con, con códigos de un repositorio muy famoso, con miles y miles y miles de códigos y están consiguiendo que sea capaz de crear nuevos programas computacionales. Es verdad que yo he tenido la oportunidad de usarlo de alguna manera y todavía hay que pulirlo, pero ¿nos imaginamos, Emilio, el escenario en el que una máquina sea capaz de programar? O sea, eso... De, Igual no recuerdo poco a Skynet y estas cosas, tampoco quiero no quiero, no quiero, no quiero sonar alarmista ni mucho menos, sino que es una oportunidad brutal, ¿no? Y eso sí que empieza a suponer ya cambios de paradigma que nos van a afectar en el día a día, sin duda. Sí, sí. Mm, eh, pues es que a mí, a mí lo del el, el control, el tech for good, lo de intentar que la tecnología trabaje para el bien y, y plantar normas y plantar el pie y decir, mira, yo no creo un algoritmo para hacer spam, yo, yo creo que, que en realidad los, los techis tienen, tienen una responsabilidad moral global mundial sí. eh, bastante elevada. Y, de, y en más de un momento van a tener que decir, yo me planto. O sea, ¿por qué tienes que crear un algoritmo para, sí. para, para hacer daño a nadie? O sea, pues y, hay, por ejemplo, es... Emilio, una, una aplicación que, que tiene muchas ventajas, pero se nos ocurren muchas desventajas en ese aspecto, es todo el tema del deepfake, ¿no? O sea, el hecho de que yo sea capaz de crearme a mí a mí mismo un avatar que va a mover los labios como si fuese yo, que va a hablar como si fuese yo, pero no soy yo. ¿no? Entonces, en, ahí en es donde, donde entra. En, en defade de sonido, de audio, ya realmente, porque el vídeo, al fin y al cabo, el, el, el humano tiene, tiene formas de, de entender si le están engañando, aunque cada vez avanza más eh, sí, sí. a favor de la tecnología, pero en audio eh, tengo entendido que con escucharte X grabaciones el, al banco, a la aplicación del banco se la puede engañar perfectamente. Pues imagínate, sí, sí. De hecho, ahora ya estamos llegando al vídeo, ¿eh, Emilio? O sea, estamos llegando al vídeo a que con 20 minutos, 30 minutos de, de un vídeo tuyo eh, llegan a resultados sorprendentes, ¿no? Y, joe, que, que tiene muchas ventajas. Joder. Imaginemos de repente, pues, un actor, una película de Hollywood que, que el actor Brad Pitt pues está moviendo los labios como los movería en, en español, por ejemplo, si queremos uh -huh. ver la película en español y nos habla en español con su voz, ¿no? Uh -huh. O sea que eso, bueno, evidentemente pues para, la, para los actores de doblaje no será algo muy positivo, pero, o, uh -huh. o visualmente yo, esta, o esta charla Emilio, si la queremos publicar en un canal inglés, pues directamente nos lo, la máquina nos lo transformaría a movimiento de labios en inglés y ya que estoy seguro que tu pronunciación es maravillosa, seguro que a mí me viene muy bien porque mi pronunciación no lo es y nos transforma en un inglés maravilloso de Bristol, maravilloso. Bueno, Bristol vamos no sé, vamos a estar eso. medio igualado, medio igualado. <risa> que, eh, entonces, eh, tengo una preguntita de las que, la que este tipo de cosas gustan. Tengo <risa> posible clienta, nos viene de YouTube. Ah, mira, estupendo. Y entonces, pues lleva, lleva entiendo que aquí un rato escuchando con nosotros y quiere saber eh, si podría ser clienta. ¿Cuál es vuestro cliente objetivo? Eh, ¿Requisitos eh, para ser cliente de Quarismi? Pues mira, lo primero que, que le recomendaría a Ana, ¿verdad? Es sí. que se dirija a la página web de Quarismi, que ahí va a poder contactar con nosotros directamente y le vamos a poder dar mucha información, toda la información que necesite, pero en esencia, eh, nosotros al final, eh, como he dicho antes, trabajamos en la plataforma de Google, de Google Ads. Y cualquier, eh, cualquier cliente, cualquier, cualquier empresa, cualquier modelo, cualquier negocio que quiera aumentar su impacto y su relevancia dentro de este canal, aprovechando ese nicho que está pendiente de explotar, que es el long tail, pues sin duda que puede contactar con nosotros. Mm. Eh, pues, Ana, te, te animo a que contactes directamente con, con John y con Quarizmi, que, que seguro que te atienden, te atienden maravillosamente. Eh, se me ha quedado a una preguntita en el tintero de la, de la primera parte, que larga cola, pero la mayor parte de las agencias trabajan eh, campañas más tradicionales. Eh, ¿Cómo convivís? Eh, con el marketing más tradicional eh, que aprovecha menos la, la larga cola? Pues, al final aquí eh, nosotros explotamos eh, sinergias. Eh, lo, el histórico que, ha generado, que han generado estas campañas sirve para alimentar a nuestros algoritmos y que aprenda mejor cómo explota el long tail para este cliente en concreto. Y de hecho, nuestras campañas, una vez están en marcha, conviven con las campañas que ya tiene el cliente en su cuenta. Y nosotros, evidentemente, nunca canibalizamos ni sus keywords, ni, ni su, los potenciales términos de búsqueda. Nosotros nos aseguramos que las keywords que nosotros estamos generando no están ni similares en el cliente. Entonces, hay una sinergia, evitamos totalmente la canibalización y al final, porque precisamente estamos explorando un nicho, estamos explorando un, un, un sector de búsquedas que de otra manera no sería capaz de, de llegar hasta este cliente hasta en concreto. ¿no? Somos como compañeros de viaje en este caso. Mm. El, la charla con Enrique Aguirre el CEO de Cuarizmi, eh, para mí, sin desmerecer a nadie, pero eh, para mí que fue de las conversaciones que en mi canal tuve más interesantes de todo el año 2021. Tú estás dejando el listón de este año 2022 bastante, bastante alto porque, de hecho, eh, es que no es, no es nada habitual ni sencillo. El poder eh, conseguir que alguien de, de esta calidad de conocimientos los comparta. Porque esto, eh, eh, no soy los únicos, pero todo el mundo se calla. Todo el mundo sí, se yo calla, creo... nadie, nadie comparte. Eh, sí, al final, eh, no sé, a ver, yo por lo general, cuando, cuando arrancamos estas conversaciones entre gente que a lo mejor tenemos un perfil más técnico, sí que nos encontramos muy cómodos eh, hablando de los algoritmos. Es una cosa que nos apasiona, ¿no? Pero es cierto que muchas veces, eh, bueno, pues... pues nos cuesta encontrar la audiencia adecuada, ¿no? Porque también es verdad que yo estoy haciendo un esfuerzo porque tiendo enseguida a llevar igual la conversación hacia, hacia un topic más, más técnico que no es el que, que puede que no resulte de interés, ¿no? Entonces, sí que, sí que, a ver, no, no es que haya secretismo, Emilio, yo creo que al final estamos todos en el mismo barco súper ilusionados, pero, pero bueno, hay, la verdad que, que por nuestra parte, cuando se junta. Eh, pues, pues la experiencia, por ejemplo el caso de Enrique que has comentado que fue una conversación muy interesante pues cuando se junta la, la visión de Enrique la intuición de Enrique, pues con lo que podemos aportar nosotros con los algoritmos es cuando pues aparecen eh, pues este tipo de sinergias y este tipo de, de proyectos que realmente explotan los algoritmos porque los algoritmos per se tampoco, tampoco suponen de ninguna ayuda si no los diriges hacia, hacia un objetivo en concreto, ¿no? y muchas veces pienso en que el algoritmo es una sierra pero necesita no un carpintero muchas veces, ¿no? que es el que el que va a cortar más rápido la madera con una buena sierra, pero tiene que ser el que, el que al final acabe dándole a la mesa la forma, ¿no? Pues, a ver, eh, eh, estoy aquí compartiendo vuestra URL para que quienes busquen o encuentren más fácilmente, ahí está. Eh, polismi.com pero ahí lo tenéis sobre o para los que os interese. Y, y desde luego te comento que estás dejando el listón del año 2022 bastante elevado. Eh, algo que, que, que no hayamos comentado, que te hayas quedado en la lengua, que no hayas terminado de comentar, que no quieras que cerremos este directo sin compartirlo, eh, ¿qué, podría, pues... qué, ¿qué podría haber quedado pendiente en nuestra conversación? Pues yo, yo creo que, que hemos, la verdad, que con, con tus preguntas, la pregunta de, las preguntas de la audiencia hemos, hemos eh, cubierto bastante bastante bien, pues yo creo, eh, la presenta, lo, lo que hacemos en Quarismi, ¿no? que, que, que, que, que nos permite también, eh, hemos hablado del concepto de long tail, que yo creo que también es, es una cuestión muy relevante a la hora de entender qué es Quarismi y por qué apuesta Quarismi por el long tail. Eh, y, y también me gustaría también, eh, eso, por un lado, las ventajas, que resaltar las ventajas que tiene Long tail que las hemos visto en nuestra propia carne con este estudio que, que, que publicamos en el blog, pero también que hay una serie de, de desventajas que nos obligan a generar este tipo de herramientas y que, y que bueno, que no resultan del todo sencillo, pero, pero, bueno, luego que somos desde luego dentro de Quarismi eh, muy optimistas con, con el futuro, con, con todo lo que viene, y que, mm. y, que te, y que estamos siempre subidos a esa ola o lo intentamos estar, porque al ser una empresa tecnológica que, como he dicho antes, los algoritmos están engarzados en su ADN, tenemos que estar siempre en el en el cutting edge de la tecnología. Mm. Pues muchísimas gracias, John Pei, de Quarismi eh, Muchas gracias, Espero que, que volvamos a vernos presencialmente de nuevo pronto, porque eh, se me están empezando a ocurrir eh, preguntitas para, para interrogarte en persona sobre todo este tipo de temas. Y agradecerte inmensamente que, que hayas respondido a todas estas preguntas durante esta última hora. Muchas nada, gracias. Ha sido un placer, ha sido un verdadero placer. La verdad que charlar contigo, Emilio, siempre es, es una delicia. Y, y nada, nos queda pendiente un café para, para rematar esas preguntas, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, audiencia. Si os ha interesado, contactar a, a John Paypal, LinkedIn seguro, eh, y a Aquarismi.com, que, que seguro que atienden vuestras dudas y vuestras consultas eh, maravillosamente. Muchas gracias, audiencia. Nos vemos en el Muchas próximo gracias. live que será el próximo lunes. Nos vemos, saludos. Chao.